Continuamos en su espacio de mañana, gracias por estar ahí con nosotros y en este momento entramos al segmento del café caliente. Tenemos unos invitados muy especiales, e inmediatamente lo presentamos, tenemos al doctor José Cabrera, al doctor Manuel Ventura y al licenciado Roberto Agramonte. Vamos nosotros a estar hablando, como bien decía mi compañero, sobre un operativo o el primer operativo médico que el Consejo de Desarrollo de Jaya y Comunidades Vecinas, CODEJAVE, estará realizando. Enhorabuena. Inmediatamente Yo, le damos bueno, los buenos días. Sí. Buenos días. Sí, bueno, muy buenos, buenos días. días. Buenos días. a Ustedes las gracias en primer orden por permitirnos llegar a poder conversar con tanta gente bonita, con tanta gente que tiene la necesidad de bien comunicarse y por eso hace cita a esta hora. Muchas gracias. Hago la aclaración, Sergio Cabrera, aunque no a medita presentación, porque Sergio es una persona Perfecto. muy conocida aquí. Muy bien. Eh, ¿Cómo surge el Consejo de Desarrollo de Jaya y por qué surge? ¿Qué, ¿Qué inquietud lo motivó a formar okay. este consejo? En Para primero, que la gente pueda estar bien edificada. Correcto. La visión y en primer orden la necesidad de nosotros unirnos para desarrollar un, un valor, un recurso que nos representa a todos, porque el distrito de Jaya bien decía ahorita en conversaciones informales contigo, que debiera de constituir la especie de jarabacoa para los franco-macorizanos. Y en el sagrado deber de preservar un ambiente ecológico que como lo constituye Jaya, con un, un ambiente sano, con aire puro y con gente buena. Esa fue la necesidad que nos, nos permitió a nosotros unirnos eh, para la creación de este, este maravilloso consejo que ha sido una bendición. ¿Qué y tiempo que hoy tiene estamos, el, el, el acontecimiento es que estamos de aniversario. Un año tiene, ¿El primer año, que año que Este el primer es nuestro año. primer año de aniversario, sí, e inclusive... Eh, queremos compartir con ustedes, como embajadores eh, de naturales que constituyen por el medio que tienen en las manos, eh, la alegría, la albricia que constituye para todos los hayenses, pero también para nosotros que hemos llegado allí, que hemos encontrado albergue entre, en un ambiente de familia. Eh, el acontecimiento que constituye nuestro aniversario. Tenemos una cartelera o un programa bastante amplio, pero como en la televisión el tiempo es oro Nosotros nos interesa fundamentalmente si así ustedes nos lo permitieran en la manera que vamos agot agotando el programa pues volver para entonces ir tratando de que a la gente no se le vaya olvidando pero hoy tenemos dos... Act Hay actividades hoy de, de un operativo médico Correcto, eh, tenemos dos actividades puntuales en la cual yo me voy a permitir que ya. nuestro compañero doctor Sergio Cabrera como persona conocedor y que, responsable de ese operativo eh, les trate el tema ¿Cómo no? Doctor, sí. ¿y qué consiste el operativo médico y, y qué cantidad de personas pueden abarcar? Muy bien, en primer lugar buenos días y un saludo sí. especial a la teleaudiencia que ustedes tienen muchas gracias por eh, hacernos esta invitación eh, como acaba de mencionar Roberto tenemos eh, nuestro primer aniversario y estamos sumamente regocijados por eso y por los éxitos que hemos tenido a través de ese año. Eh, para tales fines eh, se ha elaborado todo un programa de actividades para compartirlas con la comunidad de todos allá. Y esas eh, actividades comienzan con un gran operativo médico eh, mañana sábado a partir de las 9 de la mañana. Ese operativo médico se va a desarrollar en el firme de la brisa, justo frente a donde está el Santuario del Divino Niño. Y dicho sea de paso, eh, mañana será Día del Divino Niño. Eh, y aunque no lo propusimos así, es una agradable y conveniente coincidencia. Entonces, allí estaremos prestando servicios a las personas principalmente con fines de detección de factores de riesgo importante para la salud cardiovascular, como son la presión arterial y otros factores que incidan en ella, y también diabéticos. Por eso estamos solicitando a las personas que vayan con fines de chequearse a ver si son o no son diabéticos, que vayan en ayunas porque eh, de lo contrario no podríamos saberlo. Se puede hacer como quiera, pero entonces no podemos hacer la distinción entonces, entre si un paciente es diabético o si tiene una glicemia o, o un azúcar en sangre, como la gente lo conoce, alta por haber ingerido algún alimento. Y también tenemos, eh, con la ayuda de la provincial eh, Duarte, que dirige el doctor eh, Ángel Federico Garabó, un, un vehículo dotado de las características necesarias para que demos asistencia ginecológica. De manera que no solo se dará asistencia ginecológica, sino que las eh, mujeres que tengan alguna afección de trato fácil también tendrán un tratamiento para curar esa dolencia. Y en el área de la diabetes y la cardiología tendremos la asistencia de la Fundación de Cardiología de la provincia de Duarte que dirige el doctor Poncio Luna. De manera que haremos un operativo mancomunado entre Codejave, que dirige, que auspicia y organiza la actividad, y estas dos eh, organizaciones o instituciones que nos dan el apoyo. De manera que vamos a dar ese servicio eh, mancomunado. Repita la hora y el lugar. <coughs> la hora es la, a partir de las 9 de la mañana. Estaremos desde antes en los aspectos organizativos y logísticos de esa actividad, pero oficialmente arrancaremos con el operativo a las 9 de la mañana y estará frente al eh, Santuario del Divino Niño Perfecto. en el firme de la brisa. Perfecto. Sabemos que eh, todo gremio u organización nace con un fin, de alguna manera ya en principio, pues eh, Fulvio hacía la pregunta, ¿cómo ha sido la receptividad de la comunidad? ¿Ha habido alguna situación que se haya presentado eh, en los inicios ya con un año que tienen Y que lo celebran Y que así como hay muchos Que, que a, o sea, agradecen el hecho de que haya un consejo En busca del desarrollo de la comunidad de Jaya ¿Ha habido alguna otra situación Que se les ha presentado en el camino En el proceso de la formación del consejo? Okay. Bueno, evidentemente eh, En primer orden puedo decirte Que hemos, gracias a Dios Hemos contado con la receptividad De en la comunidad En principio como cualquier proyecto que se inicia, siempre existen sus pequeños tropiezos eh, por falta de comprensión o por otras causas, pero los objetivos generales siempre suelen eh, ser estar por encima de las nimiedades o de los asuntos ya de carácter particular. Al principio tú decías que tienen también otras actividades pautadas dentro de este primer aniversario de la creación del Consejo. ¿A qué otras actividades te, te referías? Bueno, correcto, ese es un plato especial para usted, también para los televidentes, y porque quisiéramos decir que de algún modo, aunque esas actividades se están llevando a cabo allá en el distrito de Jaya, es interesante que San Francisco de Macorís se involucre, y que como cada día siga hurgando eh, en la zona, descubriendo, inclusive para que ustedes se den cuenta las cuantiosas, y las significativas inversiones que allí se están llevando a cabo. Entonces, eh, para el miércoles de la semana próxima tenemos una charla sobre el cambio climático y su incidencia en la isla española. Y esa charla, nada más y nada menos que quien la va a dictar, es la persona más versada en ese tema, que es el maestro catedrático Luis Carvajal Cuchito. El miércoles que viene. eso es el miércoles en la iglesia en la en la capilla Las Mercedes de Loma de Jaya a las 5 y 30 de la tarde de manera que usted está de manera ustedes invitados especial y le pedimos el apoyo para en esos días que no estaremos por aquí eh, que nos sigan dando la la, eh, okay. la mano con relación a la información vamos a escuchar al doctor sobre al doctor Ventura sobre las expectativas de la semana de aniversario si se quiere y, sí. y cómo Yo, marcha todo, la logística eh, el apoyo de esos colaboradores que lógicamente necesitan para realizarla sí hay un gran entusiasmo en, en la comunidad eh, y quería contar algo importante que Codejave después de Codejave es un antes y un después Codejave que ha abierto las puertas eh, hacia la comunidad de San Francisco de Macorís dándole la importancia que tiene esa región porque prácticamente era una región que se estaba desarrollando lentamente y, y silenciosa. Ahora con Codejave ya tiene otra proyección y es una fuente, vamos a decirlo, agroforestal importante y, por qué no decirlo también, incluso se va a incursionar en, en actividades tipo ecoturística. Eh, la comunidad eh, ha recibido, eh, hemos recibido el apoyo de los comunitarios y la misma comunidad eh, en actividades que ha tenido el Codejave. Hoy día Codejave es una institución que no parece que tiene un año, parece que tiene por, por el, el alto trabajo que se ha hecho eh, dentro de la comunidad. Antes de irnos, ¿nos podrá decir doctor qué proyecciones tiene para los próximos 10 años? Así. ¿Cómo vislumbra pues si, la que tiene. Usted, si la tiene? ¿Cómo se vislumbra que esté esa zona en desarrollo ecoturístico? Bueno, primero en, en la parte agraria, en la parte agraria, bueno, por pues ejemplo, hay proyectos importantes, en el proyecto involucrado, un proyecto de desarrollo de limón persa, eh, eh, ya es vieja eh, y altamente conocida en la producción forestal. Eh, Grandes eh, proyectos forestales se encuentran en la zona. Entonces, Ahora, en la parte eh, turística, que es la que vendría a hacer para culminar parte del desarrollo de, de, de esa comunidad, eh, ya hay proyectos de, de, de hoteles eh, para la región. Eh, yo creo que, y, y aparte de eso, también es una zona que el Macorizano la ve como de recreación. Okay. Si te va un fin de semana, eso es lleno de vehículos. Muy bien, sí. muy bien, excelente. Eh, doctor, vamos a permitir ya para culminar eh, las palabras de Roberto, que tiene algo más que decirnos. Sí, mira, quiero de manera puntual decirte que en ese plan de desarrollo que se sí. se, se, se plantea en el espacio de unos 10 años, nosotros hemos hecho primero, de, con logro, en muy poco tiempo, por ejemplo, haber alcanzado el que gracias al esfuerzo mancomunado de manera unísona, de todos nuestros representantes legislativos, así como la de nuestro senador, el que ya solamente fue eh, conocida en dos secciones consecutivas en la Cámara de Senado, el proyecto de la provincia ecoturística como en la Cámara de Diputados una vez, lo cual quiere decir que la segunda vez para ratificar no es razón porque no pueda darse, lo que, lo que quiere decir que eso es un hecho. Entonces, en primer orden hemos estado trabajando como una cruzada, primero por entender a, a la provincia, Duarte, sobre la, el valor que tiene la carretera de Naranjo Dulce, San Francisco de Macorís, porque viene a constituir el desarrollo de nuestra provincia, verdadero de eh, desarrollo, porque ya no, que nos va a nosotros a conectar eh, o que nos va a permitir estar entre las provincias eh, ecoturísticas. Bueno, muchísimas gracias, sí, Roberto, gracias. Doctor Cabrera, Doctor Ventura, eh, por <coughs> estas informaciones y a los amigos televidentes de Jaya y todas las comunidades. Pendientes al operativo médico y todas las actividades que Conajave estará realizando. Muchísimas gracias a ustedes. Vamos a una breve pausa comercial para continuar con su espacio de mañana.